¿Qué civilización tenemos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tan cómplices somos todos de la actual situación de nuestra? Nuestra raza. No confío en las empresas, las instituciones, las fundaciones, los patronatos, las corporaciones. No confíben los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones no, no gubernamentales, no confíen los gobiernos, los nacionalismos. Las religiones, el patriotismo Únicamente confío en las personas Los seres humanos, los ciudadanos Me encanta el trato directo me agrada la mirada franca Disfruto estrechando manos Prefiero los abrazos Los abrazos fraternales los prefiero a los contratos Un estrecho de manos es algo mucho más grato es solo formularios y datos y sí, o oh, oh, oh, oh, sí. A lo largo de los años he aprendido a escuchar mi propia respiración, a atender el palpitar tranquilo del corazón. He aprendido a escuchar la música envuelta en la sonrisa de un niño. Veo en los ojos de los más pequeños la grandeza del existir. Su franqueza me regocija, señalándome el camino de lo genuino. Y así... Así sigo intentando alcanzar mi pureza esencial, cuidando al niño que llevo dentro, protegiendo mi alma sensible, delicada incondicional. la transparencia de los gobiernos, ni en las tareas de la ONU o el Banco Mundial, tampoco en la actividad que ejerce el Fondo Monetario Internacional. No confío en los noticieros, los periódicos los veredictos de los jueces y tampoco en ninguna premiación aborrezco las grandes las grandes empresas multinacionales todos los monopolios así es este incómodo testimonio y tú qué dices ¿Tú qué sientes? Dime si piensas lo mismo que yo Hazme saber tu inquietud Pero, por favor, reflexiona Habla con tu alma, dialoga Enciende tu corazón ¿Qué civilización tenemos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tan cómplices somos todos de la actual situación de nuestra raza? Establezco relaciones de afecto y respeto Cuido de nunca coartar La libertad del otro Vivo y dejo vivir Sí, sí, sí, vivo y dejo vivir Tal vez por esto no me siento Esclavo del sistema ni prisionero de una sociedad Que condiciona por todos lados Anulando la potencialidad De los niños y sometiendo a los jóvenes Obligando a los adultos tan solo a sobrevivir en vez de vivir disfrutando ¿Y tú qué dices? ¿Qué haces a continuación de esta canción?